Eh, ¿Dónde estamos? En Cartagena. En Cartagena, porque mañana es la Winter Freak y nos ha invitado a José y a mí, pero bueno, mañana estaré yo solo. Pero vamos, que nos vamos a dar una vueltecilla por Cartagena. Ahora y os voy a enseñar cosas, a ver si os gusta. Bueno, nos hemos venido a Loba Juliana, que es súper conocido en Cartagena, y estamos sapeando, que vais a flipar. bueno, sean las tapas, y os recomendamos que vengáis cuando vengáis a Cartagena. Bueno, hemos salido de Loba jubilana ¿cómo hemos salido de Loba jubilana Perfecto Me hemos bebido dos vinos, tú que eran dos palos, dos palos cortados de esos Y yo me he bebido dos jumillas, que eso es veneno A ver, está muy bueno, eh, pero madre mía como tengo la cabeza Así que nada, vamos a dar un pasillo y... que es de noche y hay mucho ambiente aquí Y mole un montón esto de Cartagena, ¿eh? yo no conocía a Cartagena de noche y me está gustando un montón <risa> Esto es un documento inédito Mirad lo que se está metiendo Y luego dice que yo, cómo no sé no, qué... No, tiene que escuchar porque con una no le basta ¿A que sí? Las aventuras de Gero en Cartagena Resulta que, que... hemos ido buscando el puerto Y voy en dirección contraria Y le digo yo a María José digo, no, no, si por ahí es que yo esto me lo... Que me lo conozco yo esto Y le he preguntado a un hombre y me ha dicho No, no... Dúste la vuelta y todo el resto para allá, vamos que <risa> que, que en vez de en el puerto para pues con Murcia ya. Madre mía, bendito. Bueno, la verdad que hemos llegado al puerto ya, como habréis visto. Eh, yo os voy a dar un consejo, dejaros de, de poner el móvil, el Google Maps y estas cosas Porque al final la mejor aplicación que es, pregunta, preguntar <ríe> Bueno, la verdad que hemos pasado una, estamos disfrutando un poquitito Hemos llegado a las 9 y llevamos toda hora en Cartagena Pero no ha dado tiempo a hacer muchas cosas y hemos dado una vuelta bastante grande Y como podéis ver, Cartagena es una ciudad muy mon Muy monumental y tiene de todo, tiene el mar al lado, eh, tiene una gastronomía muy buena y es un sitio para disfrutar así que venirse a Cartagena, que yo estuve nueve años en Murcia y debí venir tres veces a Cartagena y me arrepiento de no haber venido más, pero bueno, es lo que hay Bueno, teníamos una misión en Cartagena que era venirnos a la Arcua, al Museo del Agua no sé qué historia hay o bueno, no sé cómo es del Agua, ¿no? Sí, algo así, arqueológico porque nos han mandado, no ha mandado Mi la hermana de Majo para que veamos cómo está Italia Igual grabamos un poquitillo, yo creo que no, nos dejen interesa los folletos y...